soy yo otra vez ¿saben qué es lo que más me gusta de la lluvia? que cae de improviso casi sin avisar es como un monstruo que llega cuanto menos te lo esperas y te sorprende de la manera más alegre que puede con agua pero es bastante divertido me gusta mucho me encanta la lluvia esos truenos que se escuchan al fondo Es el grito de la noche Que incansable Viene aquí Buscando venganza de la sociedad Es como cuando esperas Algo durante mucho tiempo Y cuando finalmente llega Te libera La lluvia limpia No quiero decir que purifica Porque ojalá fuera verdad según Sancho Yin Pero si sí, hay algo que me guste mucho De la lluvia es Todo Todo me encanta de la lluvia Salir y mojarte Y sentir Sentir como la calle se llena de Alegría, de ruido Que el silencio de la noche se apaga Y lo sustituye La risa La luz De las gotas que caen divertidas, muy alegres sobre ti. Y a decir verdad es uno de mis sentimientos favoritos. Está la lluvia, está el aire, está el árbol. Pero uno que me da mucha alegría es la lluvia definitivamente. Ahorita que está cayendo mucho no sé si me vaya a caer un trueno. Porque es uno de los desafíos de la lluvia. Si te quedas conmigo me aguantas. gusta esta sensación de, de libertad y de salvajismo. A decir verdad, no me gustaría cambiarlo por otra cosa. Si pudiera cambiarlo por otra cosa, creo que sería hacer la lluvia. Sí, hacer la lluvia, simple y sencillamente. sentir cómo se sienten todas esas gotas cayendo al mismo tiempo mojándose tocándose entre ellas divirtiéndose sin la más mínima idea de que lo que hacen cambia completamente el ritmo de la ciudad te quita el sueño te alegra el espíritu y a decir verdad purifica un poquito esa manera de ser tuya así que si puedes salir a la calle, bueno, ¿qué esperas? Hazlo. ¡Está lloviendo!